Y al principio, pues, la verdad, lo pasé muy mal, muy mal, porque no sabía lo que era. Muchos dolores, estaba trabajando, tuve que dejar el trabajo. Me dolía acostarme, me dolía echarme las sábanas, lo pasé muy mal. Me decían que era depresión hasta que ya me lo diagnosticó en el hospital marítimo el reumatólogo. Y ahora pues yo aprendiendo a vivir con el dolor. Cuando me veo con más dolor tengo que estar más tranquila, porque... Cuando me pongo muy nerviosa porque quiero hacer las cosas, me duele muchísimo más el cuerpo, los músculos, me duele todo. Y luego en este curso pues me ha servido, bueno estoy, porque me ha servido muchísimo, muchísimo. Eso, eh, pensando las cosas, para tenerla, para reflexionar en muchísimas cosas. Y me ha venido muy bien, muy bien, muy bien, muy contenta y y me agradecía pues, a Virginia, a todo los grupos, muy, muy, muy agradecía y que lo había hecho mucho de menos. ¿eh? Muchísimo. Estoy aprendiendo a adelgazar. Para mí era un problema limpiar y quería no una chica que me ayude. Bueno, bueno, porque no puedo, no puedo. Ahora veo que mi marido frega los brazos, estoy que Quedé un chorreón te lo digo, ¿tú todavía un poco de vida? <risa> ¿Me entiendes? Estoy delegando, aprendiendo a delegar. Y estoy bastante más tranquila. Estoy bastante sí. más tranquila, ¿verdad? delegar. que en esta es conocerme, irme sí. conociendo. Y antes me dio, pero ahora sí que, que, me, que estoy conociendo. Y para mí eso es la atención que antes la tengo, pues, estoy medio orando, pero sí. Y eso de conocerme me ayudó un montón, un montón. Yo para mí, que no he venido a todas por, por, por enfermedad y por un viaje, las primeras para mí fueron buenísimas. Fue un subidón de, de, de encontrarme mejor psica, psíquicamente y físicamente tremendo, tremendo. Lo que pasa es que luego, pues por circunstancias, he vuelto a caer y entonces ahora estoy muy bajita otra vez. Me hubiera gustado haber podido continuar esto porque esto para mí ha sido genial, genial, genial de verdad. Lo que siento es que se acaba. Yo, sí, sí. yo desde que estoy viniendo, me he encontrado, me he notado que me, que me ha cambiado mi mente, mi me cuerpo, todo. Me he notado muchísimo, muchísimo mejor. Más optimista, más... Mmm, cuando estoy aquí, escucho a las compañeras, me gusta estar pendiente, escucharlas y que me ha venido muy bien. Yo me encuentro completamente distinta. Muy bien, creo es que es, es corto. <risa> Soy Mari Carmen, la trabajadora social del Centro de Salud de las Delicias y de San Andrés Torcal. Y hoy ha finalizado casi el grupo de fibromialgia, en este grupo yo he visto varias cosas fantásticas, la primera eran mujeres muy necesitadas de una orientación, de un apoyo y con un problema que lo tienen siempre presente como el dolor, en general creo que la ha venido fenomenal y después el que Virginia, una cara nueva con esa dulzura, y desde luego sabiendo lo que decía de ir al curso, también me ha parecido que ha ayudado mucho a que sean más receptivas eh, Con un lenguaje eh, muy asequible, muy fácil de entender, y muy tangible, ¿eh? para que lo apliquen a su día a día. En general, yo la impresión que tengo es que las mujeres han entendido perfectamente la idea central, es que es cuídate a ti misma, ¿eh? la palabra compasión esa con la acepción pues, de asia, en mi mate, date cariño y eso yo estoy segura, que en situaciones difíciles de su vida cotidiana lo van a recordar ¿Eh? es porque eso sí que lo traslado a mi experiencia yo llevo los grupos psicoeducativos y algunas, vamos, muchas veces me ha pasado que me han dicho en ese momento que salí del curso pues yo me llevé uno, una idea, unos conceptos pero me acuerdo de ti cuando me pasó esto sí. y lo he explicado yo, estoy casi segura que eso le, le está pasando, le ha pasado durante las sesiones, intersesiones, y le va a pasar, estoy segura. Y después, el, los comentarios que hacen, eh, bueno, ya lo has visto, me ha encantado, qué bien me ha venido, cuánto me ha servido, qué pena que sea tan corto, y eso siempre es buena señal. Eh. De hecho, ya el hecho de venir es terapéutico. Hacia oh, otra. Yo, entonces, yo estoy segura que esa idea central la van a transmitir a conocida, a gente que, que le va a hacer falta, eso nos viene bien a todos, ¿eh? cuidarnos a nosotros, mimarnos un poquito, ¿eh? buscarnos tiempo y atención para nosotros, así que yo estoy muy contenta de, de que hayas venido, gracias de verdad, gracias en, en nombre de las pacientes y en el mío, ¿eh? porque eh, además la generosidad con la que con la que has venido la disposición y las compañeras además que te has traído para reforzar este grupo